Entonces, ahora vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Flores sobre cuidados antes de la cirugía. Este es un concepto muy valioso, muy valioso. Mucha gente dice, dice, doctor, ¿cuánto me cuesta una operación de, de una hernia? Ya le dicen, 2.200, ya, 2.200. Y cuando va a operarse, le dice, ¿y tus exámenes prequirúrgicos? ¿Cómo? ¿No que me dijeron que 2.200? Ustedes me quieren sacar plata, plata, plata. No es así. Una cosa es la operación y otra son los exámenes prequirúrgicos. Ningún médico que tenga más de dos dedos de frente te va a querer operar porque no saben. A ver qué pasa si tú eres un hemofílico. ¿okay? El médico viene, te corta y sale sangre tipo petróleo y después ¿quién para esa sangre? ¿Okay? Hay que ver cómo está tu, con tu grupo sanguíneo. Hay que ver, ver cómo está tu riñón. ¿Por qué? Porque muchas te van a poner anestesia. Y esa anestesia, ¿por dónde se va a ir? Tienen que estar las vías de drenaje correctas. Por eso hay que ver cómo está tu hígado, cómo está tu riñón. Y si te falla el corazón, a correr, ¿no? Entonces hay que hacer un electro. Te van a poner a anestesia, ¿no? Tu, tu aparato respiratorio tiene que tener tu placa de tórax. Porque tu vida... ...no cuesta 150 soles... ...y te digo 150 soles... ...porque 150 soles... ...no te recomiendo... ¿no? ...que no deberías pagar más... ...porque por 150 soles... ...te deben hacer un buen examen prequirúrgico ...y ningún médico debería operar... ...sin estos exámenes... ...y el paciente también... ¿ya? ...que no sea, que no sea este, tacaño... ¿no? ...no va a exponer su vida... ...por 150 soles... ¿no? ...entonces el paciente... ...le tiene que hacer su glucosa su electro, su urea, su creatinina, su grupo de sangre, ¿no? ya, y también por si acaso, el médico se tiene que proteger, ¿qué pasa si el paciente tiene sida y tú te hincas con la sangre? También el paciente tiene que decir, no, no, que le hagan su, su VIH y, su, y su, también, su examen para su FTA para ver la, la sífilis. Así que, esto y otras cosas más, vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Flores. ¿Cómo está mi querido Miguel? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Flores. Nos va a dar eh, unos consejos muy importantes sobre cuidados ante, antes de la cirugía. Vamos a escuchar al doctor al Flores. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, este, doctor. Eh, bueno, me presento. Soy el doctor Miguel Ángel Flores Miñano. Soy cirujano plástico. Eh, el día de hoy les vengo a hablar acerca de los cuidados preoperatorios que debemos tener en cuenta en realidad todas las personas, antes de someternos a cualquier intervención quirúrgica, ya sea una intervención quirúrgica eh, de estética, como una intervención quirúrgica ya sea por temas eh, de, eh, de salud, como por ejemplo eh, ginecológicas o de cirugía general. ¿no? O, bueno, lo que sucede es que nosotros... Eh, todas las personas tenemos ciertos factores de riesgo y se han estandarizado un grupo de exámenes auxiliares eh, de laboratorio, examen de, de rayos X y también la evaluación por el cardiólogo y también del neumólogo de ser necesario para poder este, eh, ingresar a una sala de operaciones pero todos estos exámenes como bien lo dijo el doctor son un, un prequirúrgico que generalmente no cuesta más de 150 soles pero son un estándar ¿Qué va a variar eh, estos exámenes pueden variar dependiendo de la evaluación médica. ¿no? Si viene un paciente, se encuentra con un. Este, eh, en la entrevista con el doctor, realiza la anamnesis, el examen físico, detecta ciertos factores de riesgo y va a orientar a solicitarle exámenes auxiliares eh, que van encima de la, de lo, del estándar ya. O sea, eh, ya vamos a centrarnos en lo que vendría a ser el, el paciente propiamente dicho. Entonces, este prequirúrgico es necesario para todos. Incluso en las intervenciones quirúrgicas de emergencia, cuando uno tiene, por ejemplo, una apendicitis, un, un, de repente una, un embarazo ectópico, o cualquier este, situación que pone en riesgo la vida de, de la persona y llega a un centro en el cual va a ser atendido de, de emergencia, va, van a solicitarle exámenes prequirúrgicos antes del ingreso a sala de operaciones. Le, le, le solicitan toda una evaluación. ¿Por qué? Porque siempre existen riesgos que deben, deben ser minimizados. Entonces, eso, esos exámenes preoperatorios son un punto esencial. Segundo, hay que el profesional que les, les va a intervenir quirúrgicamente, el médico especialista, eh, porque son los especialistas los que operan. Eh, nosotros hacemos una, una residencia médica para hacer un área quirúrgica. ¿no? Un ginecólogo estudia después de su, de su carrera médica, eh, su especialización, tres años, para poder este, hacer cirugías ginecológicas. Eh, igualmente nosotros los cirujanos plásticos hacemos nuestra especialización para poder este, realizar este tipo de intervenciones. Eh, intervenciones de la, propias de la especialidad. ¿no? Como no todos este, podemos abarcar la complejidad que tiene el cuerpo humano. ¿no? El cuerpo humano es demasiado complejo como para que todos poda, podamos abarcar todo. Entonces, para eso existen las di diferentes disciplinas que van a, van a permitir que la, la, los, los especialistas eh, se formen en cada área y podamos abordar al paciente de manera integral. Al final, nosotros entre los mismos médicos conversamos y nosotros, por ejemplo, yo que soy cirujano plástico, vengo, viene una persona que solicita la, eh, una, una cirugía, eh, yo le debo hacer su evaluación preoperatoria, que interviene también un cardiólogo, y de ser necesario, de repente, un neumólogo. Y de ser necesario, eh, por ejemplo, si tiene un factor de riesgo amplio, podría solicitar la evaluación de otro profesional, que puede ser incluso hasta un vascular o, u otro, o un hematólogo, dependiendo, por ejemplo, si tienen un problema hematológico. ¿no? Entonces, eh, la evaluación médica es importante. Entonces, esta evaluación médica va, va a ir, digamos, eh, va a ser eh, integral, integral. Va a ser este, bien dirigida siempre y cuando el profesional que la haga esté capacitado para hacerla. Si el ICO... Si el, ¿En qué se basa esta capacitación? En que tenga también las acreditaciones. Los pacientes al ir al médico van a, van a solicitar que el médico sea precisamente pues, un médico que sea, tenga el título de médico cirujano, que tenga el colegio el colegio, de, en el caso del Perú, el Colegio Médico del Perú, que nos da la licencia de, del ejercicio de la medicina, y eh, luego este, viene a ser, el, el después de la especialización, otro título universitario que nos permite acceder al Registro Nacional de Especialistas. ¿no? Entonces, el Registro Nacional de Especialistas es la licencia de nosotros los, los, los especialistas en determinada área que nos permite ejercer, poder operar, poder hacer... Una cosa. Un ejemplo, yo soy cirujano plástico y yo no puedo hacer intervenciones neuroquirúrgicas, ni tampoco ginecológicas, porque no estoy dentro de mi perfil profesional, dentro de, mis capa dentro de mi capacitación, no he sido yo entrenado para hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, no puedo, no puedo hacer ese tipo de, de cosas. Sería ilegal de mi parte yo ofrecer a algún paciente que le voy a operar de, de algo que, para lo cual no estoy capacitado. Entonces, existe un ente regulador que es el Colegio Médico del Perú, que es este, el que en su página ustedes pueden acceder a la información completa del médico que va a hacer su intervención quirúrgica y en el caso de la cirugía plástica eh, van a tener ustedes el portal de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética que va a darnos también información sobre si el, el profesional se encuentra también habil, a, a, asociado a estas sociedades científicas que eh, regulan también, este, digamos, tienen... Eh, parámetros para poder este, como se llama, admitir a los a los cirujanos, los evalúan mediante un, un, un jurado, ¿no? Así es. Algo muy importante es que eh, no podemos evitar equivocadamente en algunas mentes que piensen que como la cirugía plástica es algo para embellecer, algo de repente que no revela la, la enfermedad, ¿no?, este relativa, muchas personas eh, piensan equivocadamente, en forma total, de que, bueno, que una operación plástica a lo mejor podría tener algunas licencias, no ser tan, tan estricta, que podría hacerse de repente en un consultorio común y corriente, en un spa, ¿no? Y cuando eso ocurre, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ok. Entonces, quisiera que el doctor eh, Flores, que es nuestro invitado, haga un comentario sobre que operación es operación. Y en medicina nos enseñan a todos los estudiantes de medicina, cuando estamos en el, en, el, en el quinto ciclo, en el curso de farmacología, lo que se llama idiosincrasia farmacológica, que es, tú no sabes qué es lo que va a pasar con un paciente que a veces le pones una silocaína, que a nadie le hace daño, pero a ese paciente le puede pasar cualquier cosa y tú debes estar preparado para responder. Y no recién allí comenzar a persignarte, a ver dónde está el ombú, dónde está el tubo endotra, endotraquial, dónde está el desfibrilador no, serenajo, nada, el paciente se va a morir. Comentarios de nuestro invitado, doctor Flores. Gracias, doctor. Bien, este, ustedes lo ha dicho, ¿no? Una cirugía es intervienen muchas cosas para poder hacer una cirugía nosotros los médicos nos entrenamos eh, la especialidad ya me voy a centrar en lo que es nosotros como especialidad de cirugía plástica nos asocian bastante con la cirugía estética eh, le comento doctor que la, la especialidad de cirugía plástica no solamente es cirugía estética también sino abarcamos también el área de la reconstructiva. Eh, abarcamos también la, de, la área de enfermedades congénitas, por ejemplo, hacemos cirugía de fisura labiopalatina, eh, enfermedades congénitas, bandas, bandas amnióticas congénitas, eh, sindactilias, eh, polidactilias. Eh, abarcamos también quemados, cirugía de quemados en todas sus fases y la cirugía estética es parte de todo un gran abanico de, de, del espectro de la especialidad. ¿no? Entonces, las cirugías estéticas son, y son eh, en, en algunos casos, cirugías bastante grandes, como en el caso de la liposcultura. ¿no? La liposcultura es una cirugía mayor, y como cirugía mayor requiere todos los cuidados preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios que nosotros los médicos le debamos dar. Como especialistas, primero que nada, tenemos la obligación de tener todas las acreditaciones como especialistas. En segundo lugar, solicitar la, los exámenes auxiliares al paciente. En tercer lugar, la evaluación del anestesiólogo, verificar nosotros como cirujanos que el anestesiólogo sea un médico acreditado con su registro nacional de especialista en anestesia habilitado porque nosotros somos los que habitualmente conocemos al anestesiólogo, porque el paciente conoce al anestesiólogo el, el día que se va a operar y en ese día el anestesiólogo lo que hace es hacerle una evaluación preanestésica. ¿no? Con todos los exámenes que nosotros le solicitamos al paciente, el anestesiólogo lo contrasta con su propio examen físico y ve la mejor manera de, de darle anestesia al paciente. Entonces, el, el especialista en, anestes en anestesiología tiene que ser un personal completamente capacitado porque ellos son los que van a brindarle todo lo que son los cuidados, los primeros auxilios y van a monitorizar la vía aérea, la ventilación, los medicamentos que están circulando donde el acto operatorio, porque nosotros los cirujanos estamos concentrados operando en, en el área, estamos de repente, por ejemplo, en una liposucción, estamos haciendo lo que es la, la lipoescultura, estamos modelando y el anestesiólogo lo que está haciendo es eh, conectando, eh, ha conectado al paciente a una máquina de monitoreo y está monitorizando los signos vitales, está monitorizando la ventilación, está dando... Eh, medicamentos intravenosos, eh, bombas de infusión, eh, todo eso, entonces, toda ese, ese, esa complejidad que tiene la anestesia eh, es parte de toda una formación profesional. Entonces, el, el paciente conoce al anestesiólogo ese día y nosotros como cirujanos, nosotros presentamos al anestesiólogo con nuestra confianza, decimos, este es el anestesiólogo y el anestesiólogo hace la evaluación, conoce al paciente y en, entonces se forma todo lo que se llama un equipo quirúrgico. ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, doctor. Ok, entonces le agradecemos al, al doctor Flores, eh, el doctor Miguel Ángel Flores, su presencia. Eh, no se exponga, no se exponga, cirugía es cirugía. Okay. Cuando más compleja, ¿no? es más complicada, pero cirugía y cirugía, y eh, uno debe estar preparado, uno debe estar confiado de saber eh, quién te está operando. Entras a la página web del, del colegio médico, ahí averigua quién es tu cirujano, y eh, nunca te dejes operar en un lugar donde, eh, por ahorrarte 300, 400 soles, es un lugar donde no hay desfibrilador, donde no hay tubo endotacral, donde no hay ombú, donde no hay el expertise, okay porque a la hora que un paciente entre en paro, no o sea, tienes que tener la serenidad y la experiencia para saber cómo responder, ¿okay? todo eso evítalo. Bien, entonces le agradecemos al doctor Flores por su presencia y... Eh, ¿Algún, eh, ¿Algún teléfono donde lo puedan ubicar, doctor? Sí, doctor, me podrían ubicar al teléfono 994-897-268. Agradezco a la revista Salud en Casa y a consultorios médicos eh, que se encuentran en Girón, Colón, en el Cercarra, 1085 Jesús María. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Y, ok, bueno, es, gracias, doctor. Viendo. Bien, atención, atención todas las mujeres del Perú que me están escuchando. Una mamografía... ...cuesta normalmente en promedio en Lima, Perú y Balnearios... ...cuesta aproximadamente, si el equipo es moderno... ...aproximadamente no lo vas a encontrar más barato que 250 soles... ...ni este, de casualidad, normalmente cuesta... ...normalmente una mamografía eh, en un lugar eh, con expertise... ...y un buen aparato moderno te va a costar promedio 400 soles... ...ok, mucha gente no tiene ese dinero... ...el cáncer de mama mata a mucha gente... ...entonces yo te he conseguido... ...para que tú llames a este teléfono... ...y solamente vas a pagar... ...escúchame, 89 soles... ...en una clínica de Magdalena San Isidro... ...con un súper eh, equipo muy moderno... ...y esto le agradezco en el alma... ...al doctor eh, Jaime Javiles... ...que me está ayudando a ayudar... ...así voy tocando puertas... ...y eso es posible ayudar a las personas que no tienen el dinero. Es más, si no puedes venir, porque esta, esta ayuda es solamente por el mes de noviembre, pero me han dicho que si tú llamas, reservas la, la, la cita, te van, a, te van a respetar ese precio de 89 soles por tus dos mamas, ok, en una clínica muy bonita como es Médicis, que queda en la avenida Javier Prado, Oeste 304. Anota el teléfono y llama, Separa tu fecha y hazte tu mamografía por solamente 89 soles. Y aquí, ya conmigo, ya te estoy regalando tu Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes, tu cumpleaños, 28 de julio, día del Maestro del Día del Indio y todo, ¿ya? Porque este es un regalo, sinceramente, hazme caso. El teléfono es el 6372973, repito, 6372973. Ok, vamos a un corte y volvemos.